Somos dos torres inquebrantables Sin hacer nada estamos adelante Somos dos torres inquebrantables Tranqui no es bueno compararse Somos dos torres inquebrantables Sin hacer nada estamos adelante Somos dos torres inquebrantables Tranqui no es bueno compararse Comencé desde el día cero Apenas va empezando lo mero bueno Los cheques van llegando con varios ceros para alimentar a mi familia y a mis perros Joseando huh. diario en el guero. Esas amistades yo no las veo No hables con hipocresía que yo no te creo No cumple golpes ni palabras pa' bajarles todo el ego El ego, ey. Haz que todo fluya como el agua Si así tratas completamente todo lo cambia Deja el orgullo atrás que eso no te lleva a nada Nada Me caí Me levanté Y pensé lo lograré Ganaré sobre pues, actúele. ¿Qué más pues? Yo quiero ver todas las paquetes de 100. ¡Ey, hey. Yeah. De yeah. ay, ay. Somos dos torres inquebrantables, sin hacer nada estamos adelante Somos dos torres inquebrantables, tranquilo es bueno compararse Somos dos torres inquebrantables, sin hacer nada estamos adelante Somos dos torres inquebrantables, tranquilo es bueno compararse Empezó de nuevo con este flow que tenía Está de regreso aquel que tanto le temían En ese momento a mí nadie me conocía Ahora resulta que son hermanos de toda la vida Venimos de cero pero estamos luchando Voy para arriba por lo que yo estoy soñando Piensan que todo esto lo estaba dejando Sin saber que solo me tomaba un descanso ey. Respiro y inicio, no lo desperdicio Cada que regreso suena en todos los sitios Esto lo domino, soy MVP del partido Me dicen el mago o también llámame Diño es por eso que ahora estoy aquí. Me siento contento, yo estoy feliz. Feliz en que me convertí. Ahora solo facturo esos de mil. Ella me sigue a donde yo vaya, me deja bien visto y ahora me habla 24 7, lleno de llamadas. Más solo negocios son contestadas. No eres el sueño, por eso ya no te persigo. Persigo el dinero que es el que más está conmigo. Cuando no era nada, solo me veía tu amigo. Pero tranquila, yo ya estoy comprometido. Ey. Yo ya estoy comprometido, ey, ey, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ey. Somos dos torres inquebrantables, sin no hacer nada estamos adelante. Somos dos torres inquebrantables, tranquilo es bueno compararse, ey, no es bueno compararse, ey, ey, Lil Arto y Lil Coqui, ey. Regresando. Viejos momentos. Ah, ah.